La misión de los arcángeles es conducirte a un estado de conciencia pleno, lleno de luz, sabiduría, amor propio, humildad, gratitud, fortalecimiento, fe, que es la fuerza espiritual dentro de ti. Sentir en tu interior esa conexión con el plano divino, Dios. Sentir esa energía inexplicable, pero maravillosa, dentro de tu ser. El Arcángel Jofiel, un ser celestial, ser divino, que te invita a reconocer quién eres en la verdad de Dios a comprender la sabiduría que está en tu interior. Cuando tomas una decisión, Él te fortalece para que sea tu alma la que te conduzca a tu mayor bien. Con amor y humildad te toma de la mano para conectarte con la fuente divina. Te funde en el amor incondicional. Te genera mayor comprensión, más compasión. A realizar tus actividades. Ama y abraza lo que haces. Reconócete en humildad y con gratitud siente sus regalos que te brinda el arcángel Jofiel. Reconoce que no puedes solo, que no puedes sola. A tu disposición están a tu servicio los arcángeles, llenos de amor para guiarte. Con su luz se conectan con esa energía superior. para que juntos el trabajo sea más simple y gratificante. Jofiel es un vigilante de luz de Dios. Su amor incondicional se impregna en todo tu ser como el perfume más exquisito que hayas olido jamás. Su luz amarilla dorada, se expande en toda dirección, cada que conectas con él, es una luz sanadora, depuradora, su brillo te sostiene y limpia todo bloqueo, obstrucción que pudieras sentir, esa luz te conecta a la verdad, la verdad parte de la fuente. Dios es la fuente. El nombre que te agrade. Ponerle. Solo toma en cuenta que la luz está dentro de ti. Y brillas. Y esa energía es una unidad contigo. Esa sabiduría yace en ti. Solo recuerda y no dudes que provienes de esa perfección y brillas con luz propia. El Arcángel Jofiel te recuerda que es un ángel de amor y de luz. Es un maestro y guía en las artes de la enseñanza mental y espiritual. Por esa razón, proviene de la fuente, de la Trinidad de Dios, Hijo y Espíritu Santo. En el silencio escuchas a Dios, en la meditación y conexión con los arcángeles, conectas con Dios. Es Jofiel. El Arcángel que está en todo instante santo, para liberarte de todo caos, para aligerar tus cargas. Con su luz y guía, te eleva para reencontrarte con tu yo interior. Te eleva a tu mayor resplandor, conduciéndote a tu paz, siempre con la guía de Dios. en el plano espiritual, donde conectas con la energía del Arcángel Jofiel, te lleva hacia un despertar, a experimentar que no estás solo, que no estás sola, su luz dorada te transforma, te da la conciencia de un ser libre, el amor es libertad. Afirma que eres un ser auténtico e irrepetible. Eres creativo. Eres creativa. Tú co creas. Recuerda que lo que crees, creas. En la verdad. Jofiel te brinda esa claridad. En la paz encuentras tu sanación y armonía. Es momento de experimentar esa conexión con su luz brillante. Toma una postura cómoda. Si estás sentado, sentada, es importante que tu espalda esté derecha y tus pies conectando con el piso, tus brazos sobre tus muslos y tus manos, tus palmas hacia arriba, en disposición para recibir su luz y conexión. Con el cielo, regalo divino de Dios. Vamos a realizar una inhalación profunda por tu nariz exhala profundamente al inhalar vamos a comenzar elevando nuestro estado de conciencia un estado perfecto dentro de ti al inhalar Siente cómo entra en ti ese estado de plenitud, templanza, benevolencia, gozo, gratitud. Es un estado muy profundo. Es la conexión a tu fuente, al yo soy. La verdad dentro de ti, Estás unido al universo. Al exhalar por tu boca, enfócate y siente cómo liberas y sueltas toda emoción limitante que pudieras estar sintiendo. A sacar el aire por tu boca, Siente cómo se va desprendiendo de ti esos cúmulos de toxina. Liberas miedo, dolor físico y mental, angustia, ansiedad, ira, desesperación, enfermedad, caos suelta todo control sigue respirando y exhalando a tu ritmo cada vez más ligero más ligera más profundo recuerda que este método de liberar es simple no te compliques la simpleza te conduce a la sabiduría. Y en este momento, Llamemos al Arcángel Jofiel, Y pide su guía. Entrégale todo lo que no te haga sentir paz. Arcángel Jofiel, Hunde con tu llama, De luz dorada, Todo bloqueo. Muye con los sonidos, con la vibración que ya recorre todo tu cuerpo en este momento. Siente el calor que está dentro de ti. Es una sensación de corriente eléctrica. Ahora estás conectado con la tierra y el cielo. El universo Conspira con toda la energía infinita. Siéntela. Vuelve a inhalar, ahora más profundo, en conciencia de qué hay dentro de ti ahora. Y siente cómo esa luz amarilla dorada, Recorre todo tu cuerpo, exhala por tu boca lentamente. Ahora todo es luz, brillas. Todo lo que te rodea ahora es esa luz maravillosa. El arcángel copiel te sostiene. Ahora con su amor y su llama de luz infinita te mantiene en ese estado de paz. Eres esencia, estás ligero, estás ligera, nada te pesa. Eres tan perfecto, tan perfecta. Agradece este regalo hoy en tu presente. Repite conmigo Amado Arcángel cofiel, Activa mi luz interna Y que la llama de tu amor me acompañe siempre Dame sabiduría infinita Abre mis caminos Y que en mi presente todo fluya para mi mayor bien Recibo tu luz dorada y disfruto de lo que hoy me das. Hecho está, hecho está, hecho es. Con gratitud y en humildad, en el amor incondicional, me fundo en ti. Con su espada de fuego te protege. Ahora estás envuelto en una luz envolvente, reparadora. Eres unidad con el todo. Ahora invoco a los arcángeles para finalizar esta maravillosa obra del ser en comunión con Dios. Invoco al arcángel Uriel. Con su llama naranja, conectando con mis pies, con la parte más inferior de mi cuerpo, con la tierra, anclándome a mi plano terrenal. Invoco al Arcángel Sarkiel, con su llama violeta, conectando con mi sacro, activando su luz del perdón y transmutación. Invoco al Arcángel Jofiel para concluir con su luz amarilla y dorada en mi plexo solar, fundiendo todo condicionamiento emocional, liberándolo y regenerando mi ADN. Invoco al Arcángel Chamuel con su llama rosa conectando con mi centro, mi corazón. Invoco al Arcángel Miguel con su Llama Azul, Ángel Guardián, corta con su espada toda obstrucción. Invoco al Arcángel Rafael con su Llama Verde Esmeralda, conectando con mi espíritu, con mi alma, con mi intuición. Invoco al arcángel Gabriel con su rayo plateado, conectando con un centro mensajero de Dios, unido al cielo, al universo. Ahora imagina que todos están alrededor de ti, fundiéndose en una mezcla color arcoíris maravilloso. Sintiéndote en plenitud Liberado, liberada En absoluta paz Con un perfecto estado de salud Y amor desbordante para dar y recibir Abro mi mente a la verdad Y a recibir algún mensaje Si así lo deseo Es un momento santo en la libertad absoluta del ser. Agradece por todos los regalos, por su luz, por su guía. Gracias a cada uno por su trabajo, por su entrega. Los recibo y los guardo en mí. Ahora, en mi estado de paz, Inhalo profundamente. Sintiéndome en mi presente. Exhalo por mi boca. Relajado, relajada. Maravillado de este milagro hecho verdad. En la autenticidad encuentras tu magia. Ser infinito, luz de luz, disfruta de este estado del ser. En conciencia, ve moviendo tu cuerpo, tus manos, sintiendo en tus palmas ese calor de esos regalos dentro de ti ve sintiendo los latidos de tu corazón en tu presente bienvenido a tu casa a tu paz